él hace aproximadamente eh, siete años, ya casi ocho años. Estoy ubicada acá en Costa Rica este, y desde acá le doy soporte a varios países de este, Latinoamérica, en este momento a, a tres países en específico de Sudamérica y trabajo también en, en proyectos. Voy a dejar también que Jimena se, se presente para el equipo para poder arrancar. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ximena Salas. Yo también soy parte del equipo de Talent Acquisition. Yo estoy basada en Perú y también atiendo este, tres países de la región de Sudamérica. Eh, y también eh, veo el tema del de, eh, programa de practicantes en, en Argentina, Chile, Colombia y Perú. Gracias, Jimmy. Este, Yo les voy a presentar en este momento lo que vamos a estar conversando durante esta semana, este día, perdón. Eh, Social media in our job search, este, básicamente para los que están buscando empleo. Eh, sin embargo, tenemos una agenda que quisiéramos sacarle muchísimo provecho. Eh, en esta agenda vamos a hablar un poquito acerca de este, el impacto de los medios sociales actualmente de forma general, darles un, un overview de las estadísticas que tenemos eh, y del impacto que tiene hoy día eh, estar en una, una red social. También vamos a hablar del impacto personal de nuestro eh, eh, posicionamiento con la gente que nos rodea y luego este, vamos a hablar específicamente de nuestro perfil en LinkedIn. Entonces esa va a ser la agenda del día de hoy, Este, eh, si, si gustan, si hay alguna pregunta pueden eh, por favor interrumpirnos o bien pueden este, escribir sus consultas en el chat, con mucho gusto las vamos a ir contestando poco a poco. Entonces, eh, como les contaba, esta va a ser la agenda del día de hoy. Vamos a iniciar con este, los, los medios sociales para que tengan una idea de cómo es que se mueve hoy día o cómo se está moviendo hoy día todo lo que son las redes sociales. Eh, en este momento pueden ver los números que estoy presentando actualmente en la pantalla. ¿Cuál es la, la, la población total? Bueno, 7... Eh, 7,395 billones de personas que actualmente este, eh, usan algún medio social para comunicar cualquier cosa. Aquí todavía no estamos hablando de, de LinkedIn. Eh, ¿Cuántos eh, usuarios de internet tenemos? Eh, tres, más de 3,000 billones de personas. ¿Cuántas personas son activamente este, usuarios de redes sociales? Más de 2,000 billones de personas quienes lo utilizan a través de el teléfono, eh, más de 3 mil billones de personas. Aquí podemos ver los números. Y ahora, refiriéndonos un poquito a la parte de LinkedIn, hay más de eh, 3, eh, perdón, 5 millones eh, de miembros en LinkedIn. Es cualquier cantidad. Ahorita en el siguiente slide vamos a hacer como un desglose de esa, de ese, de esa población que actualmente tenemos. Eh, y ahora si lo desglosamos en los medios sociales, ustedes pueden ver por acá que eh, Facebook es la, la herramienta que actualmente se utiliza más. Eh, nosotros como reclutadoras, eh, y les comentamos, Facebook lo usamos en ciertos casos, pero no, no siempre para reclutar. Este, Facebook generalmente... Eh, las personas lo utilizan para un medio social, para comunicarse más con su familia, amigos, este, generalmente es como más, más social que, que profesional. YouTube, este, sí se utiliza bastante, este, actualmente, Instagram viene creciendo, eh, Twitter eh, se utiliza para, para diferentes cosas. Yo creo que cada una de estas, de estas redes sociales, este, si quieren ahondar un poquito más, pueden... Eh, ver cuál es el foco de cada una de ellas. Eh, sin embargo, para reclutamiento y por, y por el, el tema que hemos escogido hoy, vamos a enfocarnos en la parte de LinkedIn, pero sí me gustaría como hacerles saber eh, el overview de, de cada una de las redes sociales. Aunque nosotros no utilizamos estos medios como el principal, eh, la principal fuente de reclutamiento, siempre los utilizamos. Entonces, este, también los recomendamos. Si sí, su interés es en algún momento eh, ser contratado para Adel seguirnos en, estos, en estas redes sociales. Nosotros tenemos cuentas ahí, eh, pueden ver para estudiarnos cómo es que nosotros hacemos, cuál es el... el el alcance que nosotros tenemos este y también el approach que hacemos con nuestros candidatos, eh, incluso clientes, no solamente candidatos, sino también clientes. Las redes sociales hoy día es una fuente eh, de comunicación ágil, rápida y muy activa. Entonces, este de ahí que es importante, pues actualizarse y saber para qué sirven cada uno de estos medios sociales. Cada uno de ellos tiene su foco diferente, este cada uno de ellos sirve y las utilidades son diferentes y el alcance también, el alcance del mercado. ya eso, hablando un poquito más de, de la parte de marketing, cada uno de estos medios sociales pues funciona de forma diferente y los resultados son de, de forma diferente. Entonces, este, por ahí se las dejo, ¿verdad? Este es un tema, o tal vez algunos temas este, que tal vez podríamos ver eh, más adelante, pero sí quería mostrarles eh, los números y las estadísticas de cómo ha crecido esto. Antes nosotros para reclutar tal vez utilizábamos el... el el periódico eh, o alguna eh, otra fuente eh, que, que nos hacían, de, que, que podíamos publicitar en nuestras posiciones, pero hoy día casi que todos lo hacemos a través de redes sociales. Eh, vamos a ir a la siguiente pantalla, vamos a ver qué se me trajo. Creo que se me, se me saltó una, ¿verdad, Jimmy? No, creo que sí, sí está bien. Ok, perfecto, gracias. Entonces, este, ¿qué podemos lograr nosotros del personal brand? Ahora, ya eh, entrando un poquito en lo que nosotros quisiéramos proyectar en las redes sociales. Es la esencia de lo que nosotros somos y lo que hacemos o lo que creemos. Esto es lo que nosotros queremos proyectar. Ahora, eh, en la parte de Jimena, vamos a tratar de proyectarlo un poco a la red social eh, de, este, de esta charla que es LinkedIn pero en todas las redes sociales que nosotros participamos, eh, generalmente ahí proyectamos qué es lo que a nosotros nos gusta, qué es lo que nos llama la atención, qué es lo que quisiéramos ser, porque a veces eh, pues no, la gente no pone es, eh, lo que realmente es, pero tal vez lo que sí quisiera ser. Entonces, este esto va a dar una idea de qué, cuál es la esencia de la persona, qué es lo que quiere proyectar esa persona, y generalmente nos damos una idea de cómo es la persona, eh, la reputación, o todo lo que hacemos o lo que no hacemos. Entonces, en las redes sociales, ahora, hoy día, nos damos cuenta de absolutamente todo. Eh, nos podemos ver y seguir gente que tal vez no está en nuestro mismo país, pero podemos seguir, este... Eh, frecuentando sus redes sociales y ver cómo están en el día a día. Por ejemplo, en Facebook nosotros podemos seguir a familiares, eh, podemos mantenernos en contacto con ellos en caso que se hayan movido a otro país, entonces eh, podemos ver cómo está la familia, este, si han hecho paseos o no, si han hecho fiestas o no, entonces eso nos da una idea. Exactamente de esta misma forma funciona LinkedIn, solo que a un nivel profesional. Aquí no, este, pusimos una, una frase eh, que yo creo que es muy importante tomarla en cuenta, que eh, dice que lo que nosotros hacemos es lo que nos hace. Y como nosotros nos proyectamos a otros, es lo que hace que la gente nos recuerde. Entonces, sean cual sea la red social que usted utiliza actualmente, sea Instagram, sea Facebook, sea Snapchat, la forma en que usted se proyecte va a tener un impacto en nosotros. A Eso es lo que nosotros llamamos personal brand. Lo que usted proyecte a los demás y por lo cual los demás lo van a recordar a usted o van a acudir a usted. Eh, ahora vamos a entrar un poquito en la parte del LinkedIn. Yo quisiera en el chat, y ahí le voy a pedir a Jime que me que me haga saber, yo quisiera saber de los que están el día de hoy acá, ¿quiénes tienen un perfil en LinkedIn? No los vamos a regañar, nada más tienen que escribir si sí o si no, si tienen un perfil en LinkedIn. Sí, tenemos cuatro CIS, cuatro CIS, excelente, excelente. Entonces, esperamos que a partir de este momento, lo, lo que les dimos a, a ahorita fue como eh, una parte general de qué son los medios sociales para poder adentrarnos en el tema. Entonces, a partir de acá, esperamos que todos los tips y toda la información que vamos a compartirles sea de muchísima utilidad ya sea que usted sea un empresario que o que esté iniciando su empresa o que esté buscando en este momento trabajo y realmente quisiéramos que todo lo que les vamos a brindar el día de hoy sea de mucha utilidad para ustedes entonces vamos a entrar en el tema de linkedin aquí les pusimos algunas estadísticas para que tomen en cuenta hay eh, cualquier cantidad de usuarios en este momento en esta plataforma. Más de 200 países. Más eh, 20 idiomas. ¿Y qué hacemos en esta red? Somos eh, profesionales que nos estamos conectando a lo largo del globo para ser más productivos y exitosos. Ahora, esta parte es muy importante. 40% de los usuarios en LinkedIn visitan el perfil diariamente. Eso puede ser útil para todos los que estamos en esta red social. Hay mucha gente que lo baja como una aplicación en el teléfono o bien en su computadora. Si en este momento usted activamente está buscando trabajo, o bien tiene su propia empresa o eh, simplemente quiere crecer dentro de su empresa y siempre quiere mantenerse informado, es importante que usted se mantenga activo en esta red social, ¿ok? ¿Por qué es importante? Bueno, por el involucramiento. Eh, conocer a otras personas eh, en diferentes eh, industrias, eh, diferentes grupos, eh, de su país o fuera de su país, eh, conocer la comunidad de, de, de, de tal vez de sus estudios, eh, de sus universidades, colegios, mantenerse al tanto de cómo, cómo está este, el crecimiento profesional eh, de su rama de estudio o trabajo. Eh, es muy importante conocer eh, las actividades eh, de gente que usted sigue o empresas que usted sigue. Eh, crecer su, su network con, con la gente que está a su alrededor de su misma empresa o, o gente que potencialmente este, pudiera ayudarle en su trabajo es muy importante. Y el cuarto punto también es las referencias. Cuando nosotros creamos un perfil, que eso lo vamos a ver más adelante, que, que es importante poner en el perfil o no, esta parte del recommendations and endorsement viene dentro de su perfil. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto importante? Bueno, que la gente me conozca por qué soy bueno. Si yo trabajé en el 2000 con Jimena y le dejé una buena impresión, y ella quisiera recomendarme, ella lo puede hacer a través de LinkedIn, y puede hacerlo de forma pública. Esto hace que la gente pueda conocer acerca de mi trabajo, y eso abre un abanico de oportunidades. Entonces, eh, es importante que nosotros le demos tiempo a la creación de, de, de nuestro perfil, eh, y no solamente a la creación, sino a hacer activos en la, en la red. Eh, nosotros podemos seguir, como dice en este, en este slide, podemos seguir diferentes eh, tipos de canales de acuerdo a nuestra necesidad y nuestro interés también. Podemos seguir grupos, por ejemplo, podemos seguir empresas si es de nuestro interés in, in, in vincularnos a alguna empresa o bien conocer cómo está la competencia en esas empresas. Este, cómo, cómo se está moviendo, cuál es el, eh, el, el update o la actualización del día de esas eh, comunidades, que se, que se habla, este, incluso en esos grupos a veces eh, publican alguna, alguna vacante, entonces esta parte es muy importante, si usted está interesado en seguir grupos, eh, el seguir grupos es gratis. Entonces, de acuerdo a su necesidad y su interés, puede seguir los grupos. Y por ejemplo, también nosotros, obviamente, por ser de Dell, seguimos a, a, a nuestro eh, CEO, Michael Dell, que para nosotros es un ejemplo a seguir de, de la, por la forma en que ha abierto su empresa y la forma que dirige la empresa. Eh, para nosotros es un, un gran ejemplo. Y obviamente lo seguimos como influencer. Eh, también hay muchos otros influencers, por yo personalmente sigo a bastantes eh, que a veces eh, escriben eh, artículos muy importantes o bien publican noticias que ellos mismos fueron protagonistas y me hacen saber de cómo de cómo está la empresa a la cual representan o bien cómo está la industria o el negocio. Entonces, este, haga su listado, busque la gente o los grupos que usted quisiera seguir para mantenerse informado. ¿Por qué es importante conectarse? Bueno, primero porque el ser humano como tal es un ser social, eso como número uno. Número dos, aunque no me guste mucho la gente, siempre voy a necesitar de la gente. Entonces, no hay excusa, si usted dice, ay, es que a mí no me gusta tanto relacionarme con la gente, o no me gustan las redes sociales, bueno, siempre va a necesitar este de gente entonces los medios sociales hoy día es el modo para nosotros hacer networking con otras personas es la forma en que nosotros podemos mantenernos conectados entonces ¿por qué es importante porque yo creo en las personas una primera impresión es importante conectarme porque me hago visible a mis contactos, ya sea de universidad, de trabajos anteriores, de otras empresas, eh, porque también puedo buscar información del mercado, puedo unirme a diferentes grupos, eh, porque como les comenté, podemos recibir recomendaciones de jefes antiguos, compañeros de trabajo antiguos, y eso añe, añade a, valor al currículo mío. A mi experiencia, no solamente soy yo la que estoy diciendo que yo soy excelente en X tarea, sino también otros compañeros o jefes anteriores pueden este, darme apoyo en esto, entonces esto da muchísima validez. Este, porque me puedo conectar con empleados actuales de la empresa. Por ejemplo, nosotros, Jimena y yo, cuando tenemos alguna vacante en X país y nosotros no estamos en ese país, por ejemplo, abrimos una posición en Colombia, ¿qué hacemos? Nos conectamos con diferentes profesionales de Dell en Colombia para que ellos nos ayuden a publicar la vacante. Esto hace que sea más, eh, tenga un alcance mayor. Este, la posición. Entonces, sea lo que sea que usted esté buscando, hacer networking con diferentes personas siempre va a ayudar. Todo, en la publicidad es lo que mueve hoy día eh, muchísimas cosas. Entonces, eh, creo que esta parte es muy importante y no, para no dejarle dejarla de lado. Y también para conectarme con clientes eh, futuros o clientes actuales. Para nosotros, nuestros clientes son las personas que nosotros contratamos. Entonces, para nosotros LinkedIn es una herramienta diaria. Es lo que utilizamos eh, diario para conocer a nuestros clientes y conectarnos con ellos. Que por cierto, este, a veces publicamos vacantes, a veces publicamos artículos de, de, de, de, de cosas que están pasando internamente en Dell, datos importantes, por ejemplo, con Dell y el ambiente, este... Muchísimos artículos que son eh, bastante interesantes, los invito. Eh, también a hacer networking con, con, conmigo y con Jimena. Capaz que nosotros les podamos ayudar en, en algún momento, este, en alguna búsqueda o en alguna, con alguna información. Eh, ¿Por qué es importante que yo me conecte con las otras personas? Bueno, para expandir precisamente este, mi, mi perfil, porque crea visibilidad. Cuando usted se relaciona con otras personas, usted se hace visible para las otras personas. No está escondido, no estoy metida ya en Costa Rica, en una oficina, este, que nadie me ve. Bueno, ya me hago visible cuando comparto con otras personas, me hago visible. Ya no soy nada más Evelyn, la que está sentada en la oficina en Costa Rica, sino eh, soy una persona que está brindando algo a alguien o estoy solicitando algo a alguien y la persona puede ver mi historia laboral. Eh, ¿Por qué es importante la red social? Porque este, crea el involucramiento. Si yo tengo una propuesta buena, puedo facilitar que las personas se este, involucren en mi propuesta. Porque también si usted es una de las personas que está buscando trabajo, esto, como les dije, abre oportunidades para que la gente pueda ver su perfil profesional y pueda ser reclutado. Nosotros hacemos muchísimas búsquedas en, en LinkedIn. Eh, porque también usted puede, eh, otra, otra de las razones por las cuales es importante este, su perfil en, en LinkedIn, es porque usted puede conocer a gente que conoce más de la industria que usted. Eso siempre tenemos que, que tenerlo en cuenta. Yo nunca voy a ser la experta en talent acquisition. Siempre hay alguien que sabe más y de esa persona puedo aprender. Entonces puedo conocer de gente que sabe más que yo y puedo aprender, puedo ver tips o best practices que me pueden ayudar a mí a ser mejor reclutadora. Eh, y también, provide summary emails, esto es como que eh, puedes ver información de la industria, no solamente cuando nos metemos al, al, al periódico nacional y podemos ver las noticias nacionales. Aquí hay eh, diferentes resúmenes de, de qué está pasando en la, en la industria, pero a nivel global, y eso nos va a dar siempre un panorama más rico para tomar nosotros este un criterio un poco más informado. Entonces, estos son como los, los tips que nosotros eh, quisiéramos como eh, compartir con ustedes en forma general de por qué LinkedIn es importante. Y ahora Jimé les va a dar eh, ya un, el, digamos, el conocimiento práctico del perfil propiamente. Gracias, Eve. Bueno, ahí tienen eh, dos perfiles. Quería pedir si pueden escribir por chat. ¿Qué es lo que creen ustedes que faltan estos perfiles? Ahí los voy leyendo. ¿Alguien? ¿No? ¿Alguna idea? Sí, la foto. Muy importante. Muy importante la foto. ¿Alguien sabe qué es un TSR? ¿O un SME? Eso también es bastante importante dentro del perfil. No usar acrónimos. De repente dentro de la empresa donde uno está, es bastante común esta posición, por ejemplo, dentro de él un TSR es un Technical Sales Representative pero en el mercado, por ejemplo, esa posición o, o ese acrónimo puede ser que no sea conocido. Entonces ese es el, el, el primer punto también, es tener, colocar el nombre completo de la posición en la que, en la que estás. ¿Qué otra, qué otra, qué otra observación tienes? Exacto. Ajá. La educación a la carrera. Por ejemplo, acá pusieron la universidad, pero no sabemos qué estudió este, esta persona. Y en esta de acá, bueno, ni, ni aparece. Otra, otro punto importante, por ejemplo, eh, acá han puesto la posición SME y la empresa. Exacto, Jessica. No detalla la experiencia. Entonces. Eh, muchas veces cuando nos encontramos con este tipo de perfiles incompletos, eh, para, para un reclutador eh, es, eh, es difícil porque no sabemos qué es lo que hace la persona, o cuál es la posición que tiene, o los estudios, entonces es muy importante poder tener el perfil completo. ¿no? Y por ejemplo, en la parte de contactos, ahí te indica para qué tipo de situaciones quieres ser contactado, pero muchas veces tampoco, por ejemplo, encontramos un correo eh, donde se le puede escribir. ¿no? Entonces vamos a revisar eh, cada parte de, del perfil. Eh, y otro punto importante, por ejemplo, esta persona tiene un, una persona dentro de su red de contactos y esta otra tiene nueve. También eh, es bastante importante poder tener eh, una red de contactos amplia. ¿no? Por ejemplo, esa persona que tiene una, solamente alguien más, me hace pensar de que no es alguien balizado. ¿sí? Vamos a ver la siguiente, el siguiente slide. Como que no me pasa, Jimmy. Ah, ya, ya, ya, ya. Sí, ya, okay. ya perdón, ahora sí. Super, no te preocupes. Entonces, vamos a revisar punto por punto cómo podemos maximizar o usar mejor nuestro perfil. Primero, como comentaba Jenny, la foto. Una foto profesional, eh, si es posible en alta resolución, es muy importante. No una foto que sea en grupo, no un selfie, no una foto cortada, este, no una foto de una fiesta, porque hay que tener claro que esta es una red profesional. Eh, luego, colocar eh, la compañía y la industria en la que estás, porque eso nos va a servir eh, también al momento de hacer nuestras búsquedas, eh, poder encontrar más rápido el perfil. ¿no? Por ejemplo, en mi caso, coloqué eh, la industria en la que estoy, aparecerme todos los perfiles eh, que trabajan, que están en empresas de esta, de esta misma industria, ¿no? eh, Y colocar la compañía en la que estás, bastante importante. Eh, muchas veces eh, la compañía tiene cuenta en LinkedIn, entonces, dando un clic, podemos saber en qué es lo que hace la compañía, qué es lo que vende o qué es lo que produce. Eh, como se mencionó, las conexiones, que es bastante importante eh, aumentar tu red de contactos, no solamente dentro de tu empresa, sino con, con personas con las que hayas trabajado previamente, o hayas estudiado, o incluso que tal vez no conozcas, pero tienes interés eh, interés eh, futuro de, de poder trabajar en esa empresa, o de poder conocer un poco más sobre el sector, entonces también es una forma, ¿no? algún En alguna ocasión me comentaron de que, este... Una persona había podido conectar con alguien de Estados Unidos y que poco a poco fue eh, creciendo la relación con, con, con alguien eh, que esta persona estaba buscando poder alcanzar la misma carrera y, y, y, y se convirtió en su en su coach. Entonces, este las conexiones por eso son muy importantes no solamente dentro de tu círculo, sino también eh, usarlo de forma estratégica, ¿no? Luego, eh, él más, hace más difícil entender en qué posición estás eh, y poderlo... Eh, Traducir, ¿no? Muchos perfiles, por ejemplo, algunos vemos que están en inglés, otro en español, pero realmente va a depender eh, va a depender de cada uno, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, nuestro perfil está en inglés, porque muchas veces eh, no solamente atendemos eh, países de habla hispana, por ejemplo, yo también a veces eh, trabajo con Brasil, entonces es una buena forma de eh, poderme conectar con ellos. Pasamos al siguiente, por favor, de Listo, gracias. Luego, el, el resumen profesional. Eso también es bastante importante porque te da una idea respecto de la trayectoria, tus logros, tus aspiraciones. Tu marca personal debe estar plasmada en, en este resumen profesional, ¿no? Poder saber eh, cuáles son tus áreas de interés. No es necesario que sea muy largo, realmente unas cuatro o cinco líneas más que suficiente, pero sí que puede reflejar quién eres. Y también la experiencia, ¿no? Eh, entre eso, de tres a cinco líneas, un resumen de... de, de cuál es la experiencia, cuáles han sido tus responsabilidades dentro de la posición. Eh, y también tienes la oportunidad, en LinkedIn, por ejemplo, eh, esta posición es de University Relations. Eh, muchas veces, por ejemplo, tal vez si la posición no es una posición tan común, eh, se puede adicionar eh, presentaciones o links, un poco para que las personas que revisen tu perfil puedan tener una idea de a, de a qué se refiere esta posición, ¿no? Por ejemplo, University Relations, que hace referencia a, al manejo de la relación con las universidades para temas de, de reclutamiento y selección de practicantes. Entonces, eh, ahí se colocó un poco eh, en qué consiste este reclutamiento en universidades, qué es lo que se trabaja. Y también lo que se conversó respecto a las, a las recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, en este, en este perfil, hay dos recomendaciones, y qué mejor que alguien más con el que hayas trabajado pueda validar eh, pueda validar tus logros. Eh. Entonces, este punto también revisamos bastante porque reafirma lo que uno va colocando dentro de su perfil. Y también tienes la oportunidad de que eh, las personas de tu red de contactos pueda eh, pueda eh, eh, skills and endorsement, no sé, pueda eh, indicar cuáles son los skills, ranking cuáles son, por ejemplo, aquí colocaron eh, plenamente estratégico, liderazgo, puede ir validando estos skills que tienes. Y es una forma también de poder conocer, ah, ok, esta persona puso que... Que, que tiene un, un nivel intermedio de inglés, y bueno, sí, veo que hay varias personas que lo van validando. Entonces, es una forma también de reafirmar la información que uno va colocando dentro de tu perfil. Y por último, eh, los grupos, ¿no? Unirse a los grupos eh, en, en, en, en, un, en lo que tú estás interesado, este porque muchas veces también se comparten oportunidades laborales dentro de estos grupos, también se comparten mucha información. Entonces, es bastante beneficioso para poder también ir aumentando tu, tu red de contactos. Vamos al siguiente. Eh, pero también esta red de contactos presenta algunos desafíos, ¿no? Por ejemplo, a veces podemos recibir mensajes no deseados. Eh, por ejemplo, conocí un, un, un caso en el que una persona había sido contactada porque había colocado su número de teléfono, pero no fue contactada necesariamente para temas laborales. Entonces también hay que tener bastante cuidado eh, eh, la información personal que uno va colocando dentro de esta red. O a veces también se hace mal uso de la información, ¿sí? Este... Y existen bastantes grupos profesionales que todavía no usan de forma estratégica esta red, ¿sí? Y los perfiles incompletos pueden generar un marketing personal negativo, eh, porque no te permiten conocer realmente quién es esa persona, o, o en qué es lo que está trabajando, o, o cuál es, eh, cuáles son los intereses que tiene esta persona en temas profesionales. Entonces es bastante importante... Eh, poder tener un perfil completo. Vamos al siguiente. ¿Y cuáles son los tips? Siempre tener un perfil actualizado, intentar usarlo de forma diaria. Varias veces, eh, hasta incluso a mí me ha pasado al inicio cuando empecé a usar esta red de contactos, que en algún momento me habían contactado, habían pasado tres meses y recién vi el mensaje. Y muy tarde, ya muy tarde. Entonces, Intentemos eh, tener de repente eh, en la cuenta de LinkedIn, este linkeado un correo que podamos revisar siempre como para, para poder estar al tanto. Eh, la foto profesional, muy importante. Eh, y poder hacer búsquedas exploratorias, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy interesada en, en ingresar al sector... Eh, al sector retail. ¿no? Eh, ¿Qué contactos tengo dentro de mi red que me pueden ayudar a llegar a ese sector? ¿no? También una forma es empezar a seguir a las empresas, de repente contactar o seguir a, a, las, a los reclutadores de ese, de ese rubro, poder conocer un poco cuáles son los perfiles de las personas que se contratan en esta empresa para poder entender cuáles son los skills que yo tengo que ir desarrollando. Entonces, también otro tip es poder eh, tener conexiones estratégicas, ¿no? Que me puedan ayudar a alcanzar esta meta. Y las recomendaciones, que como mencionamos, que nos ayudan a, a poder validar eh, la experiencia y todo lo que colocamos dentro de nuestro perfil. Y un dato curioso. Eh, teniendo una foto profesional en LinkedIn hace tu perfil 14 veces más visible. Entonces, es súper importante todos podamos tener una foto dentro, dentro de LinkedIn. Y este, las personas que te colocan los skills también en su perfil hacen que sean 13 veces más vistos. Es muy importante poder dar uso diario a LinkedIn porque un tip de, de reclutador, este, hace que, que aparezcas eh, dentro de las búsquedas, este, y también, por ejemplo, colocando los skills, ¿no? Eh, nosotros como reclutadores usamos muchas eh, muchas formas de búsquedas, una de ellas puede ser por industria, pueden ser por los skills, este, así que es bastante importante tener todos esos puntos eh, completos dentro del perfil. Vamos al siguiente. Y bueno, este, pueden conectar con nosotros, pueden seguir, eh, eh, eh, pueden seguirnos en las redes, en Carriera de Delhi también publicamos eh, eh, cuáles son las posiciones por ahí vacantes que tenemos, Este y pueden conocer un poco más sobre la empresa a través de todas estas redes que que siempre estamos este siempre estamos divulgando eh, nuevas novedades sobre la industria eh, sobre nosotros así que, que los invitamos a que puedan conectar con nosotros ahora quisiera abrir para preguntas no sé si alguien tenga alguna pregunta alguna duda sí si sabes inglés, es pre sí, sí. Si sabes inglés o, o, o algún otro idioma, colócalo dentro de tu perfil. Muchas veces este, algunos, algunas posiciones requieren cierto idioma, entonces eh, va a facilitar al reclutador, a la persona que esté buscando eh, estos candidatos, a, a poder conocer que, que en, en este caso Jenny, por ejemplo, sabe inglés, tiene algún nivel de inglés. Uh -huh. Sí. Y también es bastante importante colocar algún correo de contacto. Otro tip que, que les quería comentar antes de que, este, o si pueden ir escribiendo sus dudas con mucho gusto, pero también les quería eh, comentar. Que una vez me, me comentaron que este la persona estaba como dudosa si mandaba una invitación para hacer networking con alguien más de su mismo trabajo, porque capaz que se podía malentender. En LinkedIn no se malentiende, en LinkedIn son redes profesionales. Entonces, que sigamos a una persona o que le mandemos una invitación a una persona, no quieren decir nada más que estamos en una red de contacto profesional. Entonces, si por aquello nos sentimos un poco cohibidos eh, de que vamos a estar enviando invitaciones a gente que no conocemos, tal vez ni siquiera físicamente, eh, que se va a malentender o va a haber alguna confusión, entonces no eh, les comento que esta parte en LinkedIn no, no funciona, igual que, por ejemplo, como seguimos a alguien en Facebook o en Instagram, que ya es un poco más personal, en LinkedIn no funciona así. Tenemos una pregunta de Stephanie. ¿Qué tan visible, impactante les resulta la selección eh, de Future Skills and Endorsement? Bueno, este, del lado de nosotros, eh, muchas veces eh, al realizar búsquedas por skills, hace mucho más fácil... Eh, poder eh, seleccionar a los candidatos porque, eh, o sea, básico, intermedio o avanzado, ¿no? Entonces, sí nos va a ayudar bastante eh, que la persona coloque cuáles son sus skills, sean técnicos o sean habilidades blandas también, eh, sí es bastante importante. ¿Alguna otra pregunta? ¿En qué parte de LinkedIn puedo poner los cursos y capacitaciones que he realizado? Hay dos secciones. Eh, hay una sección en la que puedes, cuando cargas el, eh, tu información, ahí te pide... Eh, tu educación, entonces puedes poner de qué año a qué año estuviste en X institución y te solicita, eh, el, la misma herramienta te solicita saber qué grado estás sacando de esa, de esa parte de la educación, pero también hay otra, otra sección si son certificaciones, entonces si es alguna certificación también lo puedes incluir ahí. Eh, hay, hay muchas, yo les invito a los que no lo han hecho, este, explorar todas las secciones que trae eh, LinkedIn, porque hay una sección que a mí me llamó mucho la atención, que es en qué proyectos yo he participado. Incluso este, si yo he participado en, en proyectos, digamos, relacionados con medio ambiente o voluntariados o cosas por el estilo. Y, este, por ejemplo, para él. Ese dato es muy importante. Nosotros tenemos acá varios grupos que se llaman ERGs, que son, eh, digamos, como una extensión a la comunidad eh, de diferentes temas. Por ejemplo, veteranos, latinos, este, planeta, hay muchísimos grupos. Y esta parte, eh, yo siempre me fijo a ver si la persona ha hecho algún tipo de voluntariado. Uh -huh. Otro punto importante es que también dentro de, de, de tu perfil en LinkedIn puedes colocar los logros que has tenido, ¿no? Si has recibido algún reconocimiento, también como mencionaste el, el tema del voluntariado. Uh -huh, uh -huh. También Aquí puedes Jenny colocar. Aquí otra pregunta. Sí. A ver. El del premium. Bueno, el Premium es de acuerdo a tu necesidad, Jenny, eh, vos podés tener eh, un perfil eh, personal completamente útil para, para buscar eh, eh, algún puesto, para acrecentar tu negocio, para mover tu red social. Eh, es súper útil, yo tengo mi red personal y tengo más de mil personas en mi red personal, pero porque yo trabajo en esto, yo trabajo contactando gente de forma diaria, ¿verdad? Pero yo no dudo, no tengo la más mínima duda que un perfil eh, personal pueda servir para esto. Ahora, depende mucho del, del tiempo que tengas y el objetivo que tengas. El Premium te da muchas facilidades adicionales, por ejemplo, hacer búsquedas más específicas, resaltar datos muy más específicos o salir este, primero en... En búsquedas, este trae otras ventajas adicionales. Eh, sin embargo, yo creo que ahí es, es más, va más alineado a, a, al objetivo que tengas actualmente y que puedas evaluar cuáles son las opciones que te da el premium y cuáles las que te podría dar el perfil personal. Uh -huh, uh -huh. Otro, otro, otro punto importante dentro de LinkedIn es que eh, uno puede editar el, el URL y puede también colocar este link en tus hojas de vida. Entonces, muchas veces cuando recibimos las hojas de vida, eh, damos clic en el link y podemos revisar el perfil del candidato, ¿no? Claro, siempre esperamos que tenga un perfil completo, que pueda este, también darnos una mejor idea de, de, de su trayectoria profesional. ¿Cuáles son los errores más comunes en los perfiles? Eh, bueno, como vimos, eh, muchas veces que se usan acrónimos o no hay una descripción de la posición, que creo que es lo más común. Sí, sí eh, por ejemplo, si yo tengo dos perfiles, como Jimena ahora estaba dando eh, el ejemplo con el PowerPoint, si yo tengo dos personas que están aplicando al mismo puesto, las dos son de ventas y una nada más me pone eh, sales support, y el, la otra persona me pone como título, o sea, support, pero me pone una serie de actividades y yo tengo nada más un minuto para llamar a una persona, yo me voy a inclinar por la persona que tenga este, la, las actividades eh, dentro de su perfil. ¿Por qué? Porque me hace saber que ese, esas actividades capaz que son muy compatibles con lo que yo estoy buscando. Entonces, eh, eso, tener la información completa que, por ejemplo, que, que yo crea mi perfil y lo pueda mandar a mi mamá y a alguien más de mi familia y que puedan entender bien qué es lo que hago yo. Si les queda claro a ellos, le va a quedar claro a cualquier otra persona que va a leer que es externa a mi ambiente laboral. Los acrónimos, eh, que si me pueden contactar o no, o sea, que si, si, si yo tengo la facilidad o si, si usé una cuenta de correo electrónico que nunca la reviso, me puedo perder oportunidades, este que ponga las fechas bien, porque tal vez alguien más trabajó en esa misma empresa y puede decir, no, esta persona no trabajó aquí en esos años, entonces poner fechas bien, los títulos bien, a veces nos ha pasado que gente dice, no, esta persona sí trabajó acá, pero no tenía ese título de trabajo, entonces que toda la, la, la información sea correcta, que sea verificable, por si pedimos referencias, este, no sé, datos importantes, como la foto, la foto, este, a pesar de que no es la cosa más importante de tomar en cuenta en el perfil, pues, es influencia bastante. No que la persona sea linda o fea, a eso no me refiero. Me refiero más bien si es profesional o no, si la foto luce profesional, porque, pues, en redes sociales, estoy totalmente segura que ustedes van a, a, a estar de acuerdo conmigo. Vemos de todo. Entonces, en LinkedIn hemos visto fotos de gente, tal vez en un bar o en una fiesta, y no que eso esté mal, pero es una red profesional. Entonces, eso es importante. Sí. Otra cosa también, a veces eh, nos sucede que... Queremos contactar a un perfil y esta persona tiene el perfil, coloquemos su correo, no nos deja enviarle una invitación. Y ahí no hay cómo poder contactar a esta persona. Entonces, eh, dependiendo cuál es el uso que le quieras dar, si es un uso eh, de búsqueda profesional de nuevas posiciones, siempre colocarlo en un modo público de tal forma que otras personas que no estén en tu red puedan ver tu perfil. y Annie nos pregunta si tiene varias certificaciones, ¿cuál de todas debería colocar en la parte de la presentación? En la parte de la, del resumen, en la parte del resumen, digamos que es la parte inicial, eh, es importante que, que, que tal vez a manera general el reclutador pueda ver una presentación. Ponte que tienes 30 segundos para que el reclutador vea esa parte. Entonces, este, si esos datos los consideras muy importantes, yo los incluiría. Eh, no, hay gente que tiene muchísimas certificaciones, pero eso lo podemos poner más adelante en el, en el currículum. Pero a manera general, ponte que el, que el reclutador debe conocer cuál es tu perfil. Ese es como el, el catch de ventas. Esa es la parte en que el reclutador dice, bueno, este currículum podría ser, voy a leer eh, el resto de la información. Entonces, si sos eh, una persona del área legal, por ejemplo, eh, en esa presentación yo pondría un resumen de qué áreas legales soy experto. Yo trabajo, he trabajado en tal o cual cual y he desarrollado X, Y, Z, este, porque mi conocimiento es XXX. Y ya dentro del perfil. Como ya eso me dio una idea de que la persona está orientada, no sé, tal vez a, a, a no sé, a, a casos legales, a contratos. Si la persona me puso eso en, en, el, en, el, en la descripción, yo voy a saber que dentro del perfil ya yo voy a ver un título que esté relacionado o algún énfasis de, de certificación que esté relacionado con esa parte. Este, si, te, si tienes varias certificaciones, son bastantes, porque eh, sí si me he topado el caso tal vez de gente muy estudiada y que tiene muchísimas certificaciones, sí este, si vale la pena ponerlo todo, pero tal vez al, en el resumen no, porque se vuelve eh, difícil para el reclutador leerlo, pero sí si pondría, no, no descartaría ninguna porque creo que añade muchísimo valor, más cuando son posiciones, por ejemplo, de Haití ahorita que nosotros, eh, el IT, eh, information technology es algo que se mueve diariamente, entonces hay muchas certificaciones, novedades que están saliendo y que tal vez a nosotros como reclutadores no solicita el manager, entonces cuando hacemos la búsqueda ponemos eh, esa, esa palabra o esas siglas dentro de la búsqueda y nos tira los currículum, entonces yo, yo siempre las pondría, tal vez no en, el, en, en la parte de la presentación. Sí, hay una parte que se llama accomplishments que puedes colocar todas las certificaciones que tienes. Ahí te, ahí puedes, si tienes 20, puedes colocar las 20. Ahí luego te hace un resumen y ya si uno quiere ahondar cuáles son las certificaciones que tienes, ya podemos darle clic en ese, en esa parte de tu perfil y poder revisar todas las, todas las certificaciones cuentas. También otra cosa importante es que puedes colocar tu hoja de vida dentro de tu perfil. Entonces si tu fin es, eh, estás en búsqueda activa de trabajo, puedes subir tu hoja de vida actualizada, eh, lo cual va a complementar tu perfil en LinkedIn. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no es así, realmente eh, Jimena y yo esperamos que, que haya sido de mucha utilidad, que les vaya muy bien poniendo en práctica esto, nos ponemos a su disposición para cualquier consulta que tengan a futuro con respecto a esto. Les agradezco muchísimo, ha sido muy ameno conversar con, con ustedes, este, y pues le cedo la palabra a, a Stephanie. Sí, gracias Evelyn, gracias Jimena. Ha sido este, una sesión bastante bastante para reflexionar también, ¿no? Porque yo también he estado pensando las cosas que, que tengo en mi perfil, y, uh -huh. ¿no? Porque a veces uno crea el perfil y ya lo deja ahí y el perfil hay que alimentarlo, ¿no? Este, nada, gracias, muchas gracias por la sesión. y bueno, sí. sí, creo que las chicas han puesto todas sus preguntas. Espero que les haya sido muy útil para ellas también. Eh, y nada, si tienen alguna pregunta, eh, tienen ahí bueno el correo de contacto. Eh, y también como ejercicio para que busquen a Evelyn y a Jimena LinkedIn. <risa> ¿no? sí. sí. Sí. Y bueno, gracias. Eh, gracias a las chicas por conectarse y nuevamente gracias a Evelyn y, y Jimena por por su tiempo y por los consejos que nos han dado. Claro que sí.